Buenos días y bienvenidos a Villas Manguis, eh, esta vez no estamos aquí ni para algo divertido ni por Juego de Tronos sino por lo que ha pasado en Barcelona y estamos consternados porque somos de aquí, de Barcelona y bueno, simplemente vamos a hablar un poco sobre el tema intentando no herir a nadie y, y, y, y buscar la concordia y la unión entre los pueblos que es lo que creemos que tiene que ser. Para esto estamos aquí con mi camarada amigo de toda la vida Jordi Arias Estenca y con el contortulio habitual también. ¿Qué tal camarada? Pues bien, pero bueno, consternado ¿no? por estos acontecimientos que han pasado en Cataluña y bueno una vez más ves que los intereses de, de esos grandes poderes no hacen daño a inocentes y bueno, yo aquí viviendo en México tengo que decir que me siento muy consternado y muy apenado de que como siempre hay gente inocente que va simplemente por la calle pues pille, ¿no?, de, de que estamos aquí para unir a los pueblos y las culturas y no para, porque pase eso, ¿no?, pues ya, bueno, cómo hacerlo a la gente de ultraderecha, ¿no? Y bueno, vamos ahí con, con la opinión de nuestro gran contenturio de hoy, Jordi Estenca, ¿qué tal?, un placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias, Nebur, muchas gracias, César, es un placer estar con Vídeo, por primera vez, y bueno, yo venía más bien en mi papel como analista, explicar un poco el tema del conflicto, el trasfondo... Esto viene muy lejos, falta resumirlo un poco, porque básicamente se resume en intereses ajenos, que no son ni un por el ni del otro, pero han hecho que se maten al final. Y hay que poner también un poco de fin a eso, es decir, vamos a calmarnos, ¿qué está pasando aquí?, ¿quién es quién?, ¿y quién es mi amigo y quién es mi enemigo? Porque a veces el amigo no es el enemigo. Bueno, hemos asistido a una cosa que, que todos queríamos que no pasara, ¿no? Pero es verdad que habían indicios de que podía pasar, eh, incluso... No sé si lo has oído tú, Nebur, uh, que estás en México, que uh, hace unos, unos meses o unas semanas que incluso la CIA advirtió a Cataluña o al gobierno de Cataluña de que esto podía pasar y que habían muchos indicios de que iba a pasar ya, ¿no? Aunque lo sepas, no te lo esperas, ¿no? Son estas cosas que no, que no, que no, no se puede evitar. Pero lo que vamos a tratar hoy no es tanto del dolor y todo eso y dar nuestro pésame, ...sino de hablar de, de, de todo lo que se pueda, ¿no? No sé si lo habéis oído, pero se habla de falsa bandera incluso. Nosotros desde aquí nos que lo creamos así, pero se habla de eso. Y ha habido bastante censura, bastante censura al respecto de esto. ¿Cómo puede ser que se censuren contenidos, no? No por este atentado solo, sino por, las, por el 11 de septiembre, por, el, por lo de Atocha... Ha habido muchos casos en los que se sospecha de una manera bastante fundada de que fueron ataques de, de, de falsa bandera, ¿no? Entonces, planteárselo, solo planteárselo, yo creo que es sano, ¿no? Otra cosa es que haya sido así. Tampoco decimos desde aquí que haya sido así, pero, bueno, a ver, imposible no es, ¿no? Y en este gobierno español hay, hay precedentes, también. No, no digo solo para tocha, sino que puedes remontar más para atrás y los encontrarás, ¿no? Eh, yo desde aquí, desde, desde México, sí que he visto que la información que me ha llegado ha sido muy pim-pam, como, no como en otros atentados, yo te digo también la verdad. Veo que los Mossos en eso, por una vez les defiendo, han hecho un buen trabajo porque yo me informé de todo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que todo esto, pues tiene un punto también de que, claro, las guerras que se hacen fuera de España, en este caso, responsabilidad pues, claramente de los gobernantes, hacen que los inocentes como siempre paguen, ¿no? Es muy complicado también el decir ¿Quién es el enemigo? Como bien decía Jordi, ¿no? Te cuento una cosa. Esto no es un tema del de Islam, ¿cómo llamado? es un tema de una secta del Islam, que es el sufismo, y otra secta, hay otra secta que es el washabismo, que es muy minoritaria. Hay que tener en cuenta que washabistas son muy pocos. No tienen un kebab en washabita, no tienen una tienda de alimentación en un barrio, tienen un yate de lujo en Marbella. Esos son el enemigo. Pero esa gente nunca se va a señalar. Ellos no son los moros. Son el árabe bueno, el jeque... El hombre que estaba otro equipo de fútbol, el que reparte billetes, sí, o... el que coge en Málaga, por ejemplo, es un ídolo, el presidente de Málaga, porque compró el equipo y lo explotó. Solo por eso es un ídolo. Que tenga esclavos, que tenga varias mujeres maltratadas y eso no importa un carajo. Es su cultura. Exacto. Desde aquí nuestro apoyo más sincero a toda la comunidad musulmana del, del mundo, pero en especial la de, la de Cataluña, que es bastante probable que os encontréis atacados, insultados y todo y sin ninguna razón de ser. Me pone la piel de gallina cuando veo en Facebook o en otras redes sociales casos concretos de gente que, que está sufriendo esto y que son gente como tú y como yo y como él y como tú que estás viendo el vídeo y que simplemente viven normal y no tienen ninguna necesidad de matar a nadie ni nada. El, el unir el, el islam con los ataques les interesa a algunos, les interesa a los fachas y les interesa a algunos gobiernos incluso pero no es así. Nunca ha sido así y esperemos que, que siga habiendo esta comunidad de, de gente árabe que son, muy, que son muy buena gente y se merecen todo nuestro apoyo. Sí, en relación a esto también, que quería comentaros qué os parece también esto que ha pasado de, de los mensajes en Twitter, ¿no? O sea, un montón de gente diciendo «Ah, son catalanes, no son ni personas, ¿no?». La gente de la extrema derecha o el españolismo más rancia aprovecha que han matado a gente inocente en Cataluña, ¿no? Encima, hacer burla impresionante, ¿no?, donde está esa mordaza cuando, cuando realmente la tendría que utilizar, ¿no?, el gobierno español. Claro, yo es que no he visto un mensaje, he visto unos cuantos, unos cuantos, incluso chistes en el mundo, haciendo risa y escarnio de Cataluña, o sea, dices, pero bueno, ¿estáis aprovechando esta miseria, la miseria de unas personas que están en la calle y les atropellan para seguir con vuestra campaña anticatalana? Yo que estoy en México lo veo y digo, ¿pero esto esto qué es? O sea, ¿Esto es de broma? ¿Es en serio? Para mí, de verdad, ¿eh? muy penoso. Más allá de los atentados, eso ya es el colmo. ¿no? Bueno, pasó también cuando cayó un avión con catalanes y hicieron lo mismo. ¿no? La verdad, eh, yo pienso que la humanidad debería unirse más, respetar más al que es distinto. Y como bien ha dicho Jordi, el Islam no representa a esa gente que tira bombas. Y, claro, es que por ese orden, eh, con, con los cristianos sería lo mismo. ¿no? Pero claro, como es de Jesús, bueno, no sé. ¿Qué pensáis de todo esto, de esos tweets? Claro, porque estamos hablando de, de España y en España hay gente que hace eso personalmente ahí en su Twitter. Pero es que Mayor Oreja salió diciendo que por qué no habían tratado el tema en catalán, que los, los españoles se merecían eh, oír las noticias en español. Tuvo sus santos de eso, de, de decir eso. ¿no? Claro, yo, yo firmé una petición en change.org, os invito a todos a firmarla para que esta gente que decías tú que han hecho tweets les caiga algo, ¿no? Pero cuando vi lo de Mayor Oreja y cuando veo lo de tantos, tantos otros de España, ya digo, pues que esto es toda tontería, ¿no? Lo de Change.org, cuando los que están mandando también lo hacen. Es que están, vivimos en este país. O sea, es muy grave. Bueno, el tema de esos perfiles, que se el perfil Niebuhr, hay que tener en cuenta que si miras su timeline, te encuentras con que tiene un perfil muy parecido a todos. Es un personaje que busca su minuto de gloria. Que su sabes ha sido antes este verano, su mayor preocupación ha sido el fichaje de Neymar. Algo que a todo el mundo le quita el sueño, por supuesto. Y, pues no. Pero, es gente que busca su momento de gloria, que la gente hable de ellos. Para nada más, es igual, les importa un pito. Ellos quieren que la gente ¿Sí? hable de... Porque Twitter, al final, como toda red social, puede acabar siendo una cercana social. Donde te puede contar gente muy válida, por ejemplo, el profe Rojo, una gran persona de Twitter, que aporta gran contenido, y luego otra, esa especie de chusma que básicamente buscan que hablen de ellos. Luego hay gente que es peor, porque es conocida, es famosa, vive de su opinión, como la pija marbellí Carmen Lomana, ahorita sonará, típica collar de perlas y tal, que hace la aclaración de que ya no ha visto ningún musulmán manifestándose. Claro, a ver, ¿sí? Carmen Lomana se está escuchando. Pedazo de pija. Aquí no hemos visto ha sido a ti las manifestaciones. Aquí no hemos visto. Si hubieras sido, si hubiera visto la comunidad musulmana de Barcelona manifestándose, por ejemplo. La he visto yo, que vivo en México. Incluso en Marbella. ¿La yo? Sí, entonces, incluso, incluso en Marbella, si sales de yate de turno, a lo mejor puedes ver a una plaza de musulmanes quejándose, pero no. Opina desde tu sofá cómodamente. Así que, chica, por favor, bueno, chica, abuela, señora, llámale como quieras. A ver, abuela, cosa, abuela, abuela, lo demás. más. <risa> eh, cállese, por favor. Luego tenemos mayor de oreja, gente que ha sido diputado, que se supone que lo representan a todos, aunque haya no hayamos votado, en lo representan. Yo no quiero que me avergüencen. Vale que tus ideas pueden estar como las antípodas, pero al mí no hagas el ridículo. Defiéndelas, me pondré a ellas, debatiré contigo, pero por favor no hagas el ridículo. No, es muy grave esta campaña que es de odio, porque en el fondo es odio cuando, cuando es, en Barcelona se está mostrando todo lo contrario, ¿no? Eh, unión, sí. amor, eh, unidad y, y tal, ¿no? O sea, el fomento del odio solo interesa a algunos. Ya sabemos quiénes son, tampoco vamos a hacer campaña por eso. Pero es muy grave. Muy grave que, que, que después de unos atentados donde ha muerto gente, pues la gente se dedique, la otra gente se dedique a eso. Sin tener en cuenta los sentimientos de la gente que ha perdido amigos, familiares, conocidos, etc. O del simple hecho de que te haya pasado al lado de tu casa. O sea, es bastante... Pues, Sí, porque cualquiera de nosotros podría haber pasado por ahí. Porque cuando pasó, cuando pasó lo de Atocha, yo no recuerdo tweets de catalanes diciendo oh, uh, viva el Barça! ¿no? Yo no lo vi, eso. No sé, yo encuentro que en general tendríamos que buscar todos la concordia y, la, y el amor y eso también pasa por darnos cuenta de que estamos apoyando una serie de guerras y que estamos apoyando a, a un... Hay dos facciones en el mundo que se están peleando y estamos con, con unos y no con otros. Y no, no digo que los otros sean los buenos, pero con los que estamos desde luego no lo son. ¿no? Y lo demuestran cada día y esto es consecuencia de, de sus actos y de nuestros actos por pasiva. ¿no? Por apoyarlos, por estar en ese frente. Bueno, también hay otro problema y es que el movimiento Daesh obviamente quiere recuperar al andaluz. O sea, no olvidemos que España fue musulmana durante mucho tiempo y ellos en una de sus reivindicaciones lo que dice es que su objetivo es conseguir que España vuelva a ser musulmana. Entonces, cuidado, ¿eh? cuidado también porque también hay un punto ahí de ellos de que tienen claro de que están es como si reconquistaran lo que les han quitado. ¿no? Entonces, más allá de eso habría también que hacer hincapié aunque no queramos en el gran y guapo trío de las Azores, recordar a José María Aznar, a Tony Blair y a George Bush cómo hicieron ese pacto antiterrorista y cómo de alguna manera hicieron que España sea un objetivo, más allá de lo que digo de las reivindicaciones del Daesh. Por lo tanto, curiosamente, yo ahora un año, y esto no es por dármelas, yo a mi mujer le dije, y a de mis padres, cuidado con Varna porque va a ser un objetivo seguro. Y me dijeron, ¿y por qué? Mi padre me dijo, no, no te creo. Digo, ¿que no me crees? Mira, Varna viene un montón de turistas. Es el cuarto destino turístico del mundo occidental. Es un objetivo, o sea, clarísimo. O sea, y porque no han podido hacer más, pero estos hubieran hecho más. Y como tú bien dices, pues eso, ¿no? Ir a la unidad, yo desde aquí, de, desde México, deciros que la unidad en Cataluña, en eso me siento orgulloso de Cataluña, os lo digo la verdad. El ver que los nazis aprovecharon para para hacer su paripé ¿no? de odio, y que fueron los antinazis y los echaron de allí, me pareció muy bien, o sea, demuestra que Cataluña sigue siendo un lugar donde el fascismo no es bien visto, y la gente, en vez de más odio, intenta, como tú bien dices, la unidad, ¿no? En, eso, en ese aspecto me siento muy orgulloso de Cataluña. ¿no? Lo del Andaluz fue Alcaeda, que aunque parezca lo mismo, Alcaeda y el Daesh son como rivales, porque sí en fin, en fin, en fin, en fin, compiten por lo mismo, mm. compiten por el dinero saudí, un tema que hay que hablar en algún momento, uh -huh. en el saudí. Sí, sí. El Daesh es, no es un grupo de pastores de cabras, como puede imaginar, el facha promedio. No. La gente del Daesh promedio ha estudiado en la universidad del caído o lo de Irak. O sea, son gente con un nivel académico muy fuerte, expertos en manipulación en y en comunicación. Al punto de que hacen que están jugando con la derecha europea al a, a, a uh -huh. punto de que hacen trabajo. El Daesh no busca controlar Europa. No, ellos buscan controlar un territorio, un cali tienen un califato. Para eso requieren reclutas. ¿Cómo hacen? Radicalizando a gente de Europa para pa que vuelvan a, a Siria a luchar por ellos. Las formas para hacerlo, promover la xenofobia, promover el odio. Esas acciones lo que buscan no es que conquistar al, al andaluz, no. Buscan que los cuatro palu pa palurdos ataquen a, a los musulmanes para que ellos digan «Hostia, tienen razón esos radicales», o le han pegado a mi, a a a mi madre, quiero venganza». Que cae cogiendo y, la avión y se vaya para allá yo a mí me gustaría apuntar el tema de, de la falsa bandera ¿no? porque yo lo estuve buscando bastante y me sorprendió que por primera vez en youtube me encuentro un mensaje de error al hacer una búsqueda como sabéis en youtube puedes hacer una búsqueda y pones peligro de los palotes ¿no? y te salen resultados pues eh, vi un vídeo que hablando de eso que hablaba sobre el tema de la falsa bandera no le di mucha credibilidad, no me convenció demasiado, pero pensé, hostia, esto, bueno, él no me convenció, pero bueno, esto ha pasado, lo busqué, ¿no? Y al poner las palabras, Barcelona, atentados Barcelona, eh, falsa bandera, me daba un mensaje de error y no me mostraba resultados, ¿no? Lo cual me sorprendió mucho porque en los años que llevo usando YouTube nunca había visto eso. nunca ¿no? cambio, si buscabas las cosas por separado, sí que salían resultados, ¿no? Muy raro. Eh, bueno, para hablar de este tema a mí solo me gustaría puntualizar que en otras bandas terroristas conocidas como, o sufridas como aquí en España, no, como la ETA por ejemplo eh, estaba muy claro cuando ellos reivindicaban un atentado que habían sido ellos es, no había ninguna duda eran una gente que sí que estaban de acuerdo con el, el mando central ¿no? de, de, de la organización y actuaban cuando tocaba y etcétera Aquí estamos de, delante de unos hechos que parece que no, no son bien así. Es decir, estos reclutas no parecen ser reclutas. Son gente que está allí, lo que vive mal porque son inmigrantes y porque lo tienen mal, ¿no? Y entonces han sido reclutados por alguien. Este alguien no, te, no tiene por qué ser realmente la organización. Yo no digo que, haya, que, que, que sea así. Solo digo que eh, podríamos ser nosotros tres que ponemos unas bombas y luego dicen, sí, son de los nuestros, ¿no? Quiero decir, no funciona de la no. misma manera. Y el, y el simple hecho que, que se lo hayan atribuido, a mí tampoco me lo acaba de aclarar. No digo que sea así. Solo digo que, que me gustaría que se permitiera el, el, el, el hecho de, de buscar información y compartirla, simplemente. No digo que sea así, no digo que no sea así. Solo digo que pensar está bien. Y la libertad de expresión es para eso, para que podamos pensar y, a lo mejor, descartarlo. No digo que no, ¿eh? me encantaría poder descartar la opción de la falsa bandera porque solo de pensarlo me pone la piel de gallina. Que el gobierno español o que las élites del mundo hayan querido hacer esto y que no sea realmente una, una acción terrorista. ¿eh? Me pone la piel de gallina, preferiría que no fuera así. Ahora, si no lo podemos ni debatir, no lo podemos descartar tampoco, ¿no? A lo mejor es el momento... Bueno después de los atentados, pero esto hay que hablarlo y hay que, poder, hay que poder hablarlo. En una democracia hay que poder hablarlo. En una dictadura entiendo que no. ¿No? Pues sí. Bueno, yo en referencia a lo que dices pienso que también el tema que aunque el, el DAI se ha atribuido el atentado lo que está claro es que parece que la gente que ha, que ha realizado este atentado iban por libre. O sea, si ¿sí me entiendes. Este es el tema este terrorismo internacional, que cualquiera puede agarrar una bomba y hacerlo, y, y se, se supone que es un lobo solitario, o sea, en realidad no no, no es que el Daesh les haya ordenado, parece que no es así. Entonces, claro, ese es el problema, que tú no puedes decir, ah, entre, en, por ejemplo, en un mes va a haber otro atentado, es un supuesto, en Bruselas, no, porque puede ser cualquiera que va y mete una bomba, que como bien dices tú, eh, está, está implícito en la cultura europea, es alguien que vive en Europa, que, que es europeo, y que de pronto tiene una bomba. Entonces, claro, es muy difícil también prever esto. ¿no? En cuanto a lo de la falsa bandera que dices, pues bueno, yo tengo mis reservas, como siempre, pero en este, en cualquier atentado de los que han habido antes. ¿no? Todo es muy sospechoso, por ejemplo. Algo curioso que en todo se repite, es muy muy curioso. En todos había un simulacro de bombas o de ataque. ¿Por qué? Por ejemplo, yo os, pregunto, yo os hago esta pregunta, ¿por qué? Porque hay un simulacro de ataque mientras meten una bomba. Es muy raro. Y es que ha pasado en Inglaterra. Ha pasado en todos lados que, que haya habido bombas, ha pasado. Y dices, ¿por qué? No la acabo de entender. O sea, o por ejemplo, nos, nos remontamos ya al 11M con las cámaras enfocando cuando caen unas supuestas aviones. Hombre, tontos no somos. Pienso yo, más allá de que sea falsa bandera o no, tontos no somos. Hay muchas uh, tomas de cámara de, de, de lo que pasó en, en Estados Unidos que se sabe que... que, que en... Que, que no los puede recuperar, que se vieron durante un rato en las redes sociales y luego desaparecieron totalmente. ¿no? Ni el propietario la tiene, ¿no? como el que dice. Hay cosas muy raras con las cámaras, pero también hay cosas que, que coinciden siempre en todos los, los atentados. Últimamente, desde el 11 de septiembre hasta ahora, en todos pasa. Se encuentra un DNI. Ha habido una explosión. Ha habido o el mismo tipo este de, de, de Barcelona, de la, de la furgoneta. Se deja el pasaporte en la furgoneta. Pero, pero a ver, hombre, siempre es un requisito de los terroristas, déjate el DNI, sobre todo. Esto es muy raro. Y en Barcelona también ha pasado. Me digo que esto mm. sea, tenga que ser así, pero a lo mejor son los papeles pues del coche, no sé, yo no lo entiendo, pero la verdad es que me sorprende mucho que los terroristas del mundo sean así de dejados, ¿no? O sea, yo siempre sé de dónde tengo el DNI y si voy a hacer un atentado, me imagino que pondré ahí mi atención, ¿no? No sé, es que me cuesta un poco ponerme... En esa piel, ¿no? De una persona que va a hacer un atentado, pero igualmente me parece muy raro. Pero en ese punto exacto hay algo que tener en cuenta. El Daesh no es una organización jerárquica, lo es solamente en el califato de controla su territorio. Fuera hay grupos afines o amigos, digamos, entre comillas, que pueden hacer acciones que ellos se reivindican como propias. Pero no hay una jerarquía, eso es lo más peligroso. este caso, el punto curioso, era que una célula enorme de esta gente. No era el típico lobo solitario como ha visto en Niza. Era un grupo organizado que ya me están lo cual era un grupo organizado de, de chavales muy jóvenes, ¿no? Yo, yo tampoco me he fijado sí. exactamente las, las edades. Sí, son chavales jóvenes. Pero es que sí, pero... dices, hostia, son, pueden ser los chavales que están ahí en, en la plaza de tu ya, barrio. Cada pero tenemos a los chavales de la misma edad que, que tienen los marines que están en Afganistán, por ejemplo, que la edad de veintipico años tampoco es algo que decir, hostia, son chavales. A esa edad hemos mandado chavales a matar a morir cuenta también. Sí, sí. No, yo entiendo que hay mucha gente, inmigrantes, que están en unas situaciones que solo tienes que animarlos y cuando son tan jóvenes, es muy fácil. Acuérdate, mira, nosotros dos somos amigos desde muchos años, acuérdate de cuando teníamos 15, 16 o 17 años las animaladas que habíamos hecho y las veces que habíamos dicho Gora, porque éramos así, de jóvenes, pero así tampoco queríamos que muriera nadie nunca, pero éramos así radicales, porque eres joven, porque, porque mira, he nacido así ¿no? Pues a estos también les pasa, claro Aunque sean árabes, también les pasa eso ¿no? Pero es que encima tienen motivos Quiero decir, nosotros teníamos nuestros motivos Pero tampoco Estabas tan enfadado con el mundo No sé cómo decirlo, hacíamos animaladas y tal, Pero tampoco no, no, pero... no O sea, matar gente nunca se nos pasó por la cabeza ¿Sabes? Es, es la última cosa en la, en la que pensábamos pero, pero sí que estábamos cabreados con el mundo Tú, si encima, me pongo en la situación De la persona que encima tiene muchos argumentos porque hay racismo, porque hay mucha discriminación por, la, por cómo estamos tratando a, a los refugiados, por todo eso, ¿no? Pues yo entiendo que, que eso es un caldo de cultivo muy chungo, ¿no? Y que eh, en, aquí tendríamos que hacer una labor de integración mucho mayor de la que estamos haciendo, no solo en las escuelas contando que está mal pegarle a un moro, sino haciendo algo para el moro, coño. Y que si estás comprometido en, en que vengan aquí no sé cuántos refugiados, trátalos bien y permite que entren ese número, ostras, no me jodas, Hay, es que es, es, es una vergüenza lo que está pasando con, ref, con los refugiados. Y estos chavales, a los que comen la cabeza, les comen la cabeza con estas verdades, porque son verdades, o sea, no les están hinchando la cabeza con mentiras, tampoco, o sea, sí que tienen que decirle mentiras, ¿no?, para que lleguen a la conclusión de que tienen que matar a alguien, porque, claro, ¿cómo, cómo lo justificas, no?, pero incluso dentro del Islam es complicado de justificar que, que tengan es que matar gente. La, la gente que de, de sigue el Islam son gente muy pacífica, en general, por convicción. En el Islam está prohibido matar. O sea, el Islam prohíbe matar claramente. O sea, en el momento que uno mata es como que se supone que ya no es del Islam. Aún así, aunque aunque fuera un, una gente organizada como bien dice Jordi, yo sí que pienso que actuaron a la desesperada, o por lo menos por la información que yo tengo es que estaban montando una bomba, les explota esa bomba, no, este sería el proceso. Sí. Entonces hacen el ataque en la Rambla, se da la fuga a uno, a los otros abaten, ¿no? ¿Cómo va? Entonces luego abaten a otra persona que va en un coche, ¿verdad? Que se supone que también tiene relación. Ah, y luego pasa lo de Cambril. ¿no? lo que hemos visto precisamente hoy que estamos grabando este vídeo, las últimas informaciones apuntan a que el tipo de la furgoneta eh, consiguió huir, ¿no? Bueno, esto ya lo sabíamos. Y eh, mató a una persona cogiendo su coche y llevándose el cadáver con él que es uno de los que se saltó un control de policía y que luego lo, lo pillaron ¿no? y lo mataron. No, es lo que ha matado. Bueno, una... Hace nada, un par de horas. Bueno, sí, que. Eh... Ah, lo ha matado hoy. Sí, hay... has encontrado hoy, ahora un par de horas, y si ha sido abatido. Vale, vale, de verdad, sí. Que es un poco cruel decir si abatido porque deshumanizas, pero bueno, el tema lo no utiliza. No, pero también, también es verdad que dices, ostras, yo entiendo que, claro, si, si eres policía encuentras con un tipo así, que encima llevan cosas pegadas en la casa, aquí ya no sabes si son bombas o no, o a lo mejor son de mentira, pero ya solo con verlas te cagas, lo entiendo. Le pegas un tiro y, y ya está, no intentas decir... Es que, es que el problema es que no se puede negociar con esto, no. Porque ya van a morir, son kamikazes. Es más, el premio para ellos, o es sea, se el Claro, ¿no? Entonces, entiendo que debe ser complicado, ¿no? Si lo hieres, a lo mejor se hace estallar. Eh, ostras, es muy complicado, ¿no? Es muy triste, pero es así, ¿no? Es una realidad. O sea, es, es la manera que tienen de, de atacar ¿no? es esta. Sin más deciros que ha sido un placer, ha sido un placer esta charla sobre el tema. Muy buenos apuntes aquí de, del señor Jordi Estenca. A ver, tenemos que ficharlo, ¿no? Para los programas de política. Muy bien muy bien construido. Veo que sabes de lo que estás hablando muy bien. Aquí muy bien. Y nada, decir sin más yo aquí desde México, ya para acabar mi, mi, mi aportación... Que viva visca Cataluña, viva la integración de todos los pueblos en Cataluña. Esto no va a hacer que en Cataluña la gente de pronto sea nazi, que le quede claro a los cuatro mierdosos neonazis que hay ahí. No va a ser así, porque el pueblo de Cataluña, sin duda, es un pueblo que yo creo que acoge muy bien, yo creo, a la gente a la gente que viene de otros lugares, no sea latinoamericana, sea de Honduras, ¿no? no importa. no. Entonces, Cataluña va a seguir siendo un lugar antifascista y no van a pasar ni el daesh ni el fascismo. Y yo desde México digo que si no me voy para Barra, ¿me entiendes? O sea, tal cual. Y entonces la cuestión es que, bueno, ¿no? Que viste Cataluña, mucho ánimo, de verdad, mucho... Pues, pues eso, ánimo a la gente que ha perdido a sus seres queridos por esta mierda de atentado. Pero bueno, mientras tengamos a esos políticos que se hacen esas guerras, va a seguir pasando. Eso es un hecho. O sea, no os lo digo yo, es algo lógico. tristemente sí. ¿no? Bueno, desde aquí un... Un abrazo muy grande a toda la gente que nos esté viendo y, y, y nada, si queréis contribuir en los comentarios, podéis. Ya otro día con gusto saber reír un poco si queréis, pero mientras, aquí, lo de suscríbete le das, para que esta gente tengan para gafas, caliente chico. Sí, es que, yo, yo, estoy fatal, aquí en México estamos fatal, eh El capitalismo nos aniquila. Siempre. Suscribiros, porque si no, no fem Suscribiros, vivimos de la gente que se suscribe, con eso como comemos movemos pulgares así vivimos de eso eso para, para almorzar para comer para cenar siempre así un placer y hasta la próxima salud isla la tierra